Hola, ¿cómo estás? Soy Claudia Castro y yo creo en vos ¿vos? Bueno, seguro que sí y hoy tenemos la acción número 7 para mejorar tu autoestima ¿de qué vamos a hablar? de tres cosas que son pilares fundamentales para mantenerse en equilibrio equilibrio, digo bien eh, y para eh, forjarse en el camino que uno elige, ¿no? La primera hacer ejercicio ya sé que a veces no nos gusta por naturaleza le escapamos al ejercicio ¡ay! ¡no quiero! pero la realidad es que el movimiento es vida si no te mueves, te estancas. Y si te estancas, te quedas ahí, inmóvil. No vas ni para un lado ni para el otro. Ok? Así que a moverse, ejercitar. Si no te gusta correr, camina. Si no te gusta caminar, bailar. Si no te gusta bailar, juega al tenis. No sé. Si no te gusta jugar al tenis, mmm, qué sé yo. Nada. Si no te gusta nadar, a ver patinar, en fin hay un montón de actividades que puedes hacer para moverte, para entrenarte y mantenerte activo, activa, active, es muy bien. Vamos a la acción número 2. Esta parece un tanto compleja y un tanto rara aún no eh, para algunas, pero creo que es tan importante como respirar, y es el hecho de meditar, meditar como ejercicio. A veces creemos que, que eso de meditar es algo, no sé, quedarse pensando en un punto o tener unos instantes de silencio, meditar es algo más profundo. Que, que tiene que ver con un ejercicio puntual que te ayuda a reconectarte y a frenar la catarata de pensamientos que recibimos all the time las 24 horas del día todos los días entonces nos permite poner el cable a tierra y frenar reoxigenar nuestra mente, vaciarla para poder volver a llenarla y, y accionar ¿no? desde un lugar más armónico, más equilibrado. Obviamente meditar tiene un montón de beneficios que no, no los digo yo, los explica la ciencia, las neurociencias y demás, pero bueno, yo te lo digo desde, desde mi punto de vista y experiencia. Eh, es lo mejor que te puede pasar Es una forma de Volver a tu esencia Así que Dicho esto Vamos al paso que estoy segura Que el paso número 3 Es el que te va a encantar Pero de aquí a la China Y es El dormir bien sí señores tenéis que dormir bien Tenés que dormir por lo menos 7 horas al día, o sea, ya dormir 8 es un lujo, pero las tenés que dormir bien. O sea, ¿eso qué quiere decir? No pendientes de un celular, no, de ser posible, sin ruidos, cómodo, coma, y desconectar, y no, digamos, irte a dormir con cargas. Si te puedes duchar antes, mejor, así ya vas más liviano, liviana, pero descansar bien. Hace que todas las funciones se realicen eh, equilibradamente y puedas optimizar tu rendimiento diario en general, ¿no? En el estudio, en el trabajo, en la familia, en la pareja, en los amigos, en fin. Así que no te podés perder estas tres acciones, tenés que hacerlas. Son, es un 3 por uno. De... Eh, la acción número 7, para mejorar tu autoestima. Nos vemos en la próxima, un beso enorme, que estés muy bien, y en la cajita de información te dejo todo, todo el contacto, todos los contactos, vale decir, ay Dios, bueno, web, redes sociales, en fin, hacele clic a la campanita, y así ves el siguiente video, y no te perdés los que van a venir. Dale, te quiero, te mando un beso enorme, acordate de que vos podés hacer absolutamente todo. Again, you. Bye.